Durante esta jornada, el presidente Evo Morales firmó la Ley de Financiamiento para la Construcción de la Planta Siderúrgica El Mutum, la cual autoriza el financiamiento suscrito entre el Banco de Exportaciones e Importaciones de la China Eximbank, y del Estado Plurinacional de Bolivia por un monto superior a los 396 millones de dólares. La construcción de este proyecto tendrá un costo total de más de 466 millones de dólares, que serán financiados el 85% provenientes del crédito del Banco de la China y el 15% restante del Tesoro General de la Nación. Hoy día estamos garantizando una inversión, por una parte como Estado de Estado, como 70 millones de dólares, como una contraparte para garantizar esta inversión de China. China garantiza 396 millones de dólares. Total de inversión para esta industria de, de hierro, de acero, en el departamento de Santa Cruz, de Santa Cruz para toda Bolivia, 400 66 mil, 466 millones de dólares de inversión para la primera industria de acero en Bolivia. Esta industria, capacidad de producción, 194 mil toneladas al año. Prácticamente vamos a cubrir el mercado interno. Pero también va a generar 1.500 empleos directos y más de tres mil empleos indirectos. ...un gran movimiento económico en el departamento como también en Bolivia. En la cual el ministro de Minería y Metalúrgica estará a la cabeza de este sector... ...por ello será el encargado de supervisar y fiscalizar este proyecto. Y el producto de todo este proceso tendremos laminados no planos livianos que son barras de construcción, es decir, cerca de 194 mil toneladas que estarán distribuidos en diferentes capitales, en diferentes del municipio, porque el Mutum no simplemente generará empleo, sino el Mutum le permitirá un movimiento económico tan importante porque estamos cerca de la frontera brasileña.